luego al centro ah bueno también es una buena idea bueno, una buena idea que nos pongamos nosotros delante del, también a compartir sí tú también es también con una idea palitos estamos la muda delante no gracias perro polla pero sea, llamamos polla deberíamos decir la primera parte solo le llamamos perro polla en este primero claro es que el primero es el cerro polla <risa> claro, el otro es perro normal sí. no, el otro es hecho uh. oh no no no no no Ay, no no levantar bien, ah, mierda, no <risa> Prueba a ver, a ver te el último gol? Ay, Dios. Ole. No Ole. la respuesta? ¿Perro? Ole. Ole. Ole. Ole. Ole. Ole. Ole. Ole. Ole. Ole. de, no te más agua de ahí para arriba? Ole. No. Ole. Es que el SIR tiene tremendo, eh. Okay. Eh, perdón, para. la para, pues para, para, para, para, para, para. Uy, lo tengo yo. Ah, claro. Y sí, Hace <risa> cosas raras. Eh. espera. No provoco ahora. Me están llamando eh, mucho la atención, ¿eh? cuando lo vemos es y tengo un minuto. Ya que sigila eso. Tiene adorpo, ¿no? ¡Eh! Sí. de vamos a ver, quédate, vete, sí, si curte, sabes? tenías que haberte quedado, a ver si el DAS ha dado... ha quitado el gris y paseo Provo Vamos hacia... en diagonal, y por todo ello. Perro. Uno, dos, estoy viendo. Ver. Ver. ¿Dónde lo ¿Dónde está? ¿Dónde está todo? Nos vas a quitar las... ...efectos. Sí. sí. Ay, mira, ya me he levantado, eh. Joder, me ha dejado el... Digo que si lo dejas en limitado para la partida va bien. Eso. Aunque lo tengas en limitado y tal.. Si lo, tienen, sí, de si de lo tienes de, de, la frente, la frente, la. Si lo de frente no lo vas a ver. Sí, todo es de ah, perdón. Perdón, perdón. Killer. Ay. No vaya. A ver, eh, tira el O para con Topo Perú. vamos a a activar hacia Vente se... se harán de, de... de carambano. harán vano que me mete bajo el bicho si no va Acerca lo veo. ¿eh? con Estela? creo. con Pull down, ¿no? Corriendo al culo. Es calor. Nos vamos colocando las Parejas normales. Por darles ustedes a ir hacia afuera y, y no romper la cadena. arveccionarios eh, ahora venían antes y cintiles, ¿no? sí, eh, sí. Antes y cintiles hago yo de alguno. A no no no no no no resto no no no bueno. a cardinales. no los cortéis? no no cortéis En el centro los DPS Vamos a y otra. Y otra Ya, una pilla Falta una. Pues, coño? No, me ha dado el... pillo el... el... el... solo. ¿Provoca? como no, no, no, no. ¿Cómo? Cuidado con... Cuidado, los... no sé levantar rápido, pero va a ser eh. Vale, sí, va, sí. Ser, va a hacer perro y sí, sí. pero primero un creo Si me ha roto el ratón ahora, no lo no puedo ¿Perro, Thor? 2 no, no. pero, ¿Pero, sí, sí, pero bueno, ya está La mañana cae <risa> eh, <sin tanque>. <risa> <risa> Dios, me encanta este puto juego eso es lo que ha pasado ahí es el que me ha explotado el área antes de que llegara el saldo Porque a lo sí, no, me voy, voy atrás se me, se me ha jodido el ratón en medio de ahí al final, ¿no? ¿Qué has hecho? <risa> lo... no, no, no mueve la... no, no se mueve bien el ratón Aquí cada vez ah, se sí, bueno yo no Bueno, yo no tengo aquí a mano el... el arillala mío Pero creo que en el documento tengo marcado mi bis Bueno, no habrá